Información sensible que tiene que ver con uno de los hijos, información, repito, que llega a producción y tiene que ver con el hijo mayor de Daniel Osvaldo, Gianluca Osvaldo, y la deuda por alimentos. La información que llega es que la deuda que tiene Daniel Osvaldo con su hijo mayor es de 800 mil pesos, por lo menos, porque hay que calcular bien intereses. Y hay otro dato más, hay una deuda que este chico tiene en el colegio de 220 mil pesos y peligra el inicio del ciclo lectivo en esa escuela, lógicamente, Qué del hijo mayor de Daniel Osvaldo, porque la madre, lógicamente, trabaja y con la cuota alimentaria de 100 mil pesos que pasa Osvaldo, que ha adeudado durante el año pasado y que recién ahora, días más, días menos, trata de ponerse al día no puede pagar la cuota cuál es el nombre de la, la situación del hombre de la madre en inversiones ¿no? cuál es el nombre de la, de la mamá de ese hijo de osvaldo ana oertlinger ana, ana oertlinger, oertlinger. Ana tuvo que hace poco sí. la última vez que Daniel osvaldo pagó parte no la totalidad porque como bien dice diego hay deuda todavía sí. por eso hablaba de la cantidad de dinero y las buenas inversiones es de miserable no, no darle a tu hijo por la eso oportunidad, tomamos el digo, dato ¿no? Eh, lo que sucedió fue que ah, tuvo que reclamar mediáticamente, sí. a través de sus redes, y recién ahí, ante este reclamo, Daniel Osvaldo aportó un mes. Sí, Falta muchos meses cree, más, pero un mes. Él es de los que cree que darle la manutención del hijo es darle la plata a la mamá para que se la gaste la madre. Eso es lo que piensa Daniel. Y el día Marco. a día de esa familia, sí. el día a día de esa familia no es un día a día que les sobre que tienen que no, no, De hecho, hace poco me contaba Ana que eh, su casa sufrió una inundación y la verdad que la pasó muy mal. Digo, es una mina que sale a laburar como tantas mujeres que son madres solteras todos los días y además depende para que su hijo brindarle una buena educación. Eh, por ejemplo, el colegio, como bien cuenta, y hoy está en peligro. Debe los no primeros seis meses de 2022. Sí. Todos ¿Cómo, esos. ¿cómo? Los, el primer semestre del sí. año pasado lo debe todo. Sí. En la cuota alimentaria han pedido una actualización de la cuota alimentaria, sí. que hoy es de mil pesos. Sí, sí. A Ana no le alcanza para bancar ah. los gastos de un chico adolescente, que, bueno, que va a la escuela y come, ¿no? Bien, otras cosas. Bien. hay un audio dando vueltas. Ah. Le pido nuevamente a mi productora que me diga exactamente de qué se trata que no quiero decir algo que no es, hay un testigo que aporta un audio que de alguna manera este eh, audio da información acerca de la relación o mala relación entre Dalma Maradona y Daniel Osvaldo. Esta es la información que me acercan. Mati, ¿de qué se trata? A ver, eh, informaciones hay muchas, pero hay situaciones que tienen que ver con una relación de pareja. Y sabemos que Osvaldo tiene un prontuario complicado y al mismo tiempo, para muchas, es un gran infiel. ¿Qué quiero decir con esto? Que también hay que investigar un poquito más una situación que lo tiene, lo tendría, vamos a hablar en potencial, como protagonista Osvaldo con una mujer que no es Jeanina. A ver, ay, no. por favor. De que hay... Todo esto, entre comillas, lo agarramos, si querés, bien, entre comillas, en potencial y en paréntesis para hablar de una situación donde Osvaldo estaría teniendo ciertos servicios sexuales Opa. con otras señoritas. ¿Sarebis? Potencial, ¿Sarebis? absoluto, información que también empieza ya para investigarse. Uh. Hay dos detalles, entre, taz, entre tantas idas y vueltas, no es por justificar nada, pero tuvieron miles de idas y vueltas hay que ver en qué momento. Ah, dio, puede ser, hay menos mal, mileado. claro. Que sí, más es verdad. Hay intervenciones. allá de estar más eh, sí, es es que juntos, también es entendible la preocupación por su hermana, que la ven muy enamorada, pero a la vez saben que eh, hay un mono con navaja a su lado, que por momentos es feliz y por momentos no. Pero además no nos olvidemos que Darma era íntima amiga de Jimena Barón. Sí. Y que esa relación, o sea, lo terminan conociendo a Daniel Osvaldo, <coughs> además de las cuestiones del fútbol, a, como pareja de eh, Jimena. Jimena Barón. Por eso la canción en su momento de Jimena... Eh, la araña. Eh, la, la araña y toda la mar en coche. Totalmente. Eh, pues, evidentemente, tanto Janina como Daniel Osvaldo se han enamorado, Sí. pero en el medio se pelean muchísimas veces, sí. a veces se sabe... A veces Perfecto. No. O sea que este audio no sabemos en qué momento pudo haber sido en algún impasse. Bueno, vamos a escuchar el audio. A ver, ¿de qué se trata? A ver. Chiquitita. Seguramente el conflicto debe ser por Osvaldo. Si, si Dalma está a distancia de Claudia... Eh, conociendo la Dalma no no creo que se banque mucho la, la relación de su hermana con, con Osvaldo eh, calculo que la mano debe venir por, debe venir por ahí eh, siempre siempre donde está Osvaldo hay un conflicto así que estoy seguro que, que el distanciamiento viene por, por ese tema Osvaldo es problemático y, y siempre está vinculado con acciones violentas. Lo conocemos así.